Una de las preguntas que me habéis hecho es, ¿cómo ser yo mismo? ¿Cómo puedo salir de mi forma de ser? ¿O cómo, ¿O cómo puedo plasmar mi forma de ser tal y como está la sociedad conformada hoy en día? ¿Qué puedo hacer para ser yo mismo? Ojalá, ojalá cuando yo tenía 13 años me hubiera llegado alguien y me hubiera dicho Oye mira, ahora que, ahora que tu padre ha muerto te voy a explicar cómo ser tú mismo. No te preocupes. No tendrás que disfrutar tú ni penar tú de cómo averiguarlo. Ser tú mismo. Independientemente de los clichés, muéstrate como eres, no tengas vergüenza, puedes llorar, seas hombre o mujer, no seas tímido, no seas vergonzoso, Habla en público, a la menor ocasión, muéstrate quién eres, abre tu corazón, abre tu mente. Pues yo te digo sinceramente, acabo de cumplir 50 años y aún me cuesta abrirme a veces. No es tan fácil. Dejémoslo en simplemente que es poco fácil. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ser tú mismo. La mejor forma de ser tú mismo es primero conocerte, saber quién realmente eres. Desde la aceptación, desde lo positivo y lo poco positivo que pueda haber en ti. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues en primer lugar, escúchate a ti mismo. Tuve una época hace muchos años en las que... No me escuchaba para nada. Solamente vivía para los demás. Vivía para agradar, vivía para reverenciar, vivía para, en definitiva, estuve muchos años borrado, absolutamente. César no existía. Existía una especie de persona que lo único que hacía era todo menos escucharse. Todos menos saber quién era, qué quería, qué necesitaba, qué anhelaba. Eso no importaba. ¿Por qué? Porque ni siquiera César se lo había pensado. Ni siquiera se había parado a un momento. ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo ser yo mismo? Pasaron los años y, y claro, esa interrogación llega cuando te das cuenta que vives como en una especie de olla express, siendo los que los demás quieren, lo, lo que los demás desean. Siendo un escaparate maravilloso y lleno de luz, pero de luz de colores como los árboles, para que todos lo miren y luego lo guarden. Es importante para saber cómo ser tú mismo. Nunca, jamás, jamás de traiciones. Nunca. Tú eres lo más importante. Tú eres un ser de luz. Tú eres un espíritu envuelto en un cuerpo humano, como lo somos todos. Tienes perfecto derecho a hacerlo. ¿El qué? Cuidarte, quererte, amarte incondicionalmente. Sé que suena mucho a novela barata, pero es el kit de la cuestión. Has pasado tantos años viviendo, buscando fuera lo que siempre estaba dentro de ti, que cuando te das cuenta de que la luz realmente está en tu interior, es cuando dices, ¡guau! Wow, ¿En serio? ¡Jo! ¡Qué bien! Y eso da igual que lo digas y lo exclames con 50, con 20 o con 7 años. Da igual. Lo importante es que te des cuenta de que las luces de ese árbol van a parar a un transformador y ese transformador va a parar a la luz eléctrica y tú eres el transformador. Si no existiera ese transformador, el árbol nunca se encendería. Así que alégrate que siempre has sido ese transformador. Tú transformas la energía, pero deja de buscar fuera. Todo está absolutamente dentro. Todas las respuestas las tienes dentro. Así que, ¿cómo ser tú mismo? Manteniendo una conexión limpia, orgánica, pura y maravillosa entre tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tu corazón y el universo. Pregúntate a ti mismo qué relación tienes con tu cuerpo. ¿Qué relación tienes con tu pareja? ¿Qué relación tienes con tu familia? ¿Qué relación tienes con el dinero? Ah, salen muchas cosas, ¿verdad? Pues sé consciente de que si eres envidioso, si tienes celos o cualquier otro sentimiento poco positivo... ...deja de poner el foco en lo exterior. Olvídate de lo exterior es pues mucho más importante. Céntrate en la luz que hay en ti. Haz una introspección grande y perdona a todos aquellos que según tu punto de vista te hirieron alguna vez. Pregúntate de continuo, quizás puede ser que esto realmente no fuera así. Quizás pueda ser que a lo mejor lo que yo tenía ¿Por creencia acerca del dinero no era mía y tampoco era así? Y aún más, arriesga aún más, da un paso más. Ahora planteate ese quizás en el presente. ¿Puede ser que quizás esté equivocado? ¿Puede ser que quizás necesite más información? ¿Puede ser que quizás la luz que hay en mi corazón sea más grande que cualquier sentimiento de envidia, de celos o de ira? Estoy convencido de que si te contestas a estas preguntas habrás visto, oído y sentido que realmente lo más importante de este mundo eres tú porque tienes derecho y porque te lo mereces. Así que a partir de ahora deja de buscar fuera lo que dentro de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón siempre ha estado. El gran tesoro de todas las posibilidades que se te van a presentar y que puedes abarcar en este mundo. Date la enhorabuena por ser consciente de lo que vales. Un abrazo y hasta la siguiente.